Hola a todos. Bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy quiero hablarles de un tema muy interesante, los beneficios de las nueces para nuestro cerebro y salud mental. Las nueces son un fruto seco muy nutritivo que contienen grasas saludables, proteínas, fibra, vitaminas y minerales. Pero, ¿sabías que también son excelentes para nuestra salud mental? Aquí te muestro algunos de los beneficios más destacados. Mejora la memoria.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 la ansiedad y el Alzheimer. Mejora el sueño, las nueces contienen melatonina, una sustancia química que ayuda a regular el sueño. Comer nueces antes de dormir puede ayudarte a dormir mejor y a despertar con más energía. Estos son solo algunos de los beneficios que las nueces pueden ofrecer para nuestra salud mental y bienestar general. Así que, la próxima vez que tengas hambre o necesites un snack, no dudes en escoger unas deliciosas nueces. Tu cerebro y tu cuerpo te lo agradecerán. Espero que te haya gustado este video y que te haya resultado útil. Si tienes algún otro beneficio que quieras compartir con nosotros, no dudes en dejarlo en los comentarios. Hasta la próxima.